Ya estamos listos para recibir a nuestros invitados de lujo Que nos acompañan el día de hoy Junto a mi compañero Facu Kaila wow, pro columnista de deportes Ya recibimos a Emiliano Albornoz y María Corbalán Con un fuerte aplauso Son los propios de la delegación de los chicos detrás de un sueño, viajar al Mundial de Gimnasia Aeróbica. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias. Pero no han venido yo solos, ¿eh? Porque claro, en el living éramos como muchos y dijimos, no, los vamos a ordenar a los chicos que me dice la profe. Es sorprendente que se queden tan quietitos. ¿Por qué será? Vayan levantando la mano a medida que los voy nombrando. Kevin Riveros. Gala Jofré, Guadalupe Méndez, Guadalupe González, Juan Ignacio Domínguez y Valentina Horas, a quien ya conocemos. a tenemos por aquí! ¡El aplauso para los chicos. ¡Vamos nomás! ¡Hermosos! ¡Bienvenidos! Bueno, ellos son los atletas, nada más y nada menos que están detrás de este sueño, han clasificado, clasificado al Mundial. Estamos sí. hablando de una cita máxima para un deportista, ¿no? Sí, una vez más, porque la verdad, bueno, Kevin no está, Kevin está Ajá. viajando a Buenos Aires para bueno, entrenar es con mesote. el equipo. Ya ah, sí, un beso grande. Y, y bueno, siempre clasificaba él, uh -huh. solito. ¿Qué edad Esta tiene vez, Kevin? 22. Ajá. Esta vez eh, el equipo sumó juveniles y una adulta Eso. más. Así que estamos muy orgullosos del equipo mendocino Que conforma la selección argentina Y, y peleando Por llegar a la meta De cumplir eh, la plata Para los pasajes claro. Acá hay un problema que acabas de decir este, Que bueno, hay un problema de plata para viajar que sí. sí, la confederación sí. a nivel nacional este, No le paga A los uh -huh. deportistas que han clasificado El viaje, no se quiere hacer cargo de, de los costos eh, la, Lamentablemente la rama no mueve tanto gimnastas como lo mueve la artística entonces mm. muchas veces la confederación no tiene los fondos para ayudar a todos los gimnastas que clasifican internacionalmente Bien. nosotros como rama y los poquitos que somos eh, tratamos de eh, solventar lo que más se pueda inscripción, el pagar un juez porque mm -hmm. la multa del juez es carísima entonces por ahí a veces eh, con los mismos gimnastas y entrenadores que estamos dentro de la selección argentina sí. preferimos Ajá solventar el gasto, por ejemplo, del juez y, y bueno y entre todos los clubes, ver cómo hacemos para llegar a la meta de que cada chico pueda viajar. Y claro. eso se ocupa cada federación provincial. Uh -huh. En el caso nuestro de Mendoza, la Federación Mendocina nos ayuda muchísimo. Bien. Eh, le pagó las inscripciones a nuestros medallistas panamericanos. Uh -huh. eh, Federico Chapeta nos ayudó un montón con lo que fue el hotel y Bien. las comidas. Entonces, nos quedaba juntar el tema de los pasajes, uh -huh. que gracias a Dios las municipalidades de Guaymallén, Maipú y Las Heras, que tenemos un evento por hacer, uh -huh. nos han ayudado muchísimo. Bueno. O sea, el apoyo sí. está, el apoyo pero estamos hablando. Está. Perfecto. Sí. ¿Cuál es el apoyo que hoy por hoy no tienen? Porque, claro, <ríe> se volvió súper viral toda esta movida de los chicos, porque intervino eh, el héroe sin capa, es leno, ¿no? Sí, es el <ríe> que es Santi Maratea, que ante cualquier causa social <ríe> y siempre está para hacer el aguante con sus redes sociales, para juntar dinero, y nos llamó muchísimo la atención a nosotros. Porque dijimos, ¡guau! Wow, son deportistas nuestros, queremos conocer su historia, queremos saber qué, qué está pasando, por, uh -huh. por qué recurrieron a Santi Maratea y cómo llegaron a él. Todos los chicos eh, en realidad les fueron hablando. Por, su, Bien, por, por diferentes su lados les han ido escribiendo y bueno, vio sí. que se topó con unas chicas de Buenos Aires sí. y bueno, y ahí las escuchó. Ajá. Principalmente se habló por el grupo, es un grupo de aerodazos. Se ha clasificado en varias categorías uh -huh, y exacto. son creo que están todas completas. Los creo grupos. que vamos completo como selección por primera vez a un mundial. Ah, claro. Cada, sí, cada mundial tiene eh, una cantidad específica de gimnastas que pueden ir. Uno okay. como individual masculino, uno como individual uh -huh. femenino en cada categoría de acuerdo por edad. Y lograron clasificar en todos están, esa, si en no esas Si no me categorías. equivoco están todas las Estamos categorías cubiertas. Sí. O sea sí. que son nivel, un montón ¿no? de gimnastas. Sí, sí, claro. la primera vez, sí, el equipo va completo a un mundial. Perfecto. Siempre iba o un individual que era Kevin o una dupla de Buenos Aires y eso era, o un grupo y eso era suficiente Perfecto. y ahora no o sea están todas las categorías eh, co, eh, con las vacantes llenas la, eh, juveniles los juveniles dos y uh -huh. los adultos Perfecto. entonces claro son muchos uh -huh. y antes ayudar a uno era fácil Uh -huh. eh, el tema es ayudar a 28 y ahí no? es donde aparece Santi para ayudar a los chicos. ¿Y cómo, cómo han visto este tema de, de la recaudación? ¿Saben cuánto dinero lleva juntado Santi Maratea? Sí, estamos ¿Cómo, cómo <risa> va <risa> eso? Carras, claro, no me imagino celular, que van actualizando ahí. <risa> sí, ¿Cómo sí, va sí, ese sí. número? Y eh, creo que habían 11 millones. 11 ya. millones, wow. hasta claro. Es un y monto y interesante. Y la mitad. Claro. Tenemos que llegar a, a 20 para cubrir a los chicos. O sea, todo, todo esto se cubre eh, los pasajes solamente de los chicos, los entrenadores no estamos incluidos. Bien, nosotros Bien. los entrenadores nos tenemos que pagar nosotros. Su propio pasaje? Sí. Y esto hay tiempo de juntar hasta el 25 de marzo. Sí, 25. Sí. Sí. Sí, de hecho, que para positiva. nosotros no, también poco. fue bastante engorroso porque el hecho de que se haya extendido tanto el tema del, de Santi hizo que el pasaje de los entrenadores sea cada vez más, más caro. costoso. Entonces, lo que claro. antes nos salía, no sé, 150 mil, hoy sale 500 mil pesos. Claro. Ya Entonces, nosotros nos ha complicado sí. este tema sí uh -huh. nos ha complicado pero esperemos que salga hasta ahora estaban listos los pasajes de los juveniles de la selección juvenil bien eso ya estaba cubierto eso estaba cubierto bueno, con lo que chicas. se juntó Ajá. exacto con los pequeños ahora falta eh, juntar lo de los adultos bien y cuál es, es el mundial? más fuerte el Mundial, nos del diríamos, el 7 al 13 de junio es la primera parte que es la de los chicos. No, no los falta chiquitos. nada, nada. Sí, ya. del 13 al 19 es la segunda parte que es la de los adultos. Y claro, es recaro sacar un pasaje de un día para otro. <coughs> sí, ese, ese es el tema. Costo, sí. bueno, y los nada. chicos, sí. claro, me imagino. Sí, los queremos saludar, que bueno, recién los presentábamos, obviamente, pero ahí tienen un micrófono para ir contándonos eh, con, cómo con qué expectativas están, me imagino que muy ansiosos también siguiendo el minuto a minuto de esta gran campaña, ¿no, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, yo soy Gala, sí, la verdad que... Qué lindo nombre que tenés, ansiosos. Gala. Ay, muchas gracias. <risa> eh, sí, la verdad que muy ansiosos, eh, muy sorprendidos con lo de Santi también, porque fuimos muchos los que le hablamos y no creímos nunca que nos iban a escuchar, uh -huh. pero la verdad que fue sorprendente. ¿Y vos en qué categoría competís, Gala? Yo en dupla y en trío. Dupla con Kevin Bien. y en trío con dos chicas de Buenos Aires. Espectacular. ¿Y han ensayado juntas? En este caso que están en Buenos Aires uh -huh. ¿Han tenido la oportunidad de ver? Sí, nosotros hicimos una concentración deportiva eh, Hace un mes, creo uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, Nos fuimos todos a Buenos Aires Porque teníamos el piso Habíamos uh -huh. eh, habían organizado todos los entrenadores Y ha hecho una concentración deportiva Y un campus eh, Con todos los entrenadores de la selección eh, así que también fuimos todos los chicos de la selección para poder entrenar Bien. juntos Perfecto. Y yo claro, me vi con ellos ahí Han estado preparándose, han estado entrenando, no se pueden perder esta cita Con lo, lo difícil es, que a, es clasificar, claro Tal a cual, Facu, con lo difícil que sí. es clasificar no, y aparte no y, tienen un futuro enorme estos chicos por delante si estamos hablando del mundial y mira, con la edad que tienen que ya estén citados para esa instancia es importantísimo ¿Alguno más quiere tomar la palabra? <risa> sí, obvio, obvio que ¿Sí? alguien que... <risa> Bienvenida, ¿cómo estás? Hola eh, sí, es una, es muy emocionante ya representar al país. Sin dudas. Eh, bueno, yo voy con categoría de trío, es con Wadi y con Nacho y voy como individual. Ah, muy bien. O sea que ellos uh -huh. son casi familia ustedes tres. <risa> Se conocen más que hermanos, claro. Sí, no, cuando viven juntos, comen juntos. Ustedes son de los juveniles, ¿no? Sí. El pasaje ya es está cubierto, decías. El de ellos sí O sea, los chicos cuidado. viajan. Ya estamos. Uy, sí, sí, sí. Oh, ya está arriba del avión. Qué hermoso, ya estamos arriba del avión y te digo eh, conocer aparte de, bueno, ir a, a competir y más, conocer un lugar como Portugal. Exacto. Re lindo, ¿no? Están ansiosos por viajar a Europa demás, Precioso. Me encanta. Bueno, Vale, ya la conocíamos, ya nos había visitado con mucha expectativa, Vale, ansiosa? Sí, mucho. Nervos. Muchos nervios. Sigo, muchos nervios. No sé si nervios. A ver, acércate un como... poquito más. Eso. Más emoción de ella estar ahí Ajá. Poder Ajá. disfrutar y sentir Y conocer a los demás deportistas Y disfrutarlo más que nada Es que eso es lo importante Me parece que va a ser una experiencia que se van a llevar Para toda la vida <coughs> Más allá de si después a futuro decidan seguir con su carrera deportiva A la edad que tienen ustedes Competir en una instancia de este tipo Es un wow Una experiencia re loca que, que muy pocos de su edad la viven Sin sí, duda sí, sí, yo sí, Yo creo sí, que les, sí. les hace un cambio de chip y vuelven ellos tienen muchas condiciones, uh -huh. o sea, nuestros nuestro seleccionados mendocinos tienen muchas condiciones, pueden llegar muy lejos. Pueden batir varios récords de los adultos que ya están. Ah, muy Entonces, bien. Vienen a, hay que a cuidarlos, uh -huh. hay que guiarlos, hay que apoyarlos. Uh -huh. Es un semillero importante. Sí, es un semillero muy, uh -huh. muy importante. Y ustedes de... como profes reorgullosos, ah, me imagino. Está... No sé. Un no sé, mismo no sé al vas. corazón que te salgan <ríe> sí, tan sí, capos sí, los sí, alumnos. Sí, sí. Lo, la importancia por ahí que tiene Santi Maratea en este caso, que uno lo ve, como bueno, es dificilísimo que, que Santi llegue y toque a un deportista mendocino. El año pasado ayudó. Eh, Juntó seis millones para el atletismo de acá de la provincia. Sí, es verdad. Y en este ¿Qué? caso, otra vez, tomando la posta en una causa importante para que, para que tanto ustedes como los chicos puedan viajar. Es sí, decir, sí, sí. ese rol que por ahí queda vacío lo ocupa él. Sí, <risa> sí, sí. No, no, se le reagradece. La verdad que mm, nosotros no esperábamos eh, que, que, que fuera verdad porque en un momento se nos dijo, es posible que Santi nos ayude... Y estábamos como muy incrédulos, ¿no? Ajá, conoce, claro no, claro ¿no? conoces, sabe quiénes somos? Y sí, la verdad que le había llegado mucha información, los chicos uh -huh. mismos le habían hablado, entonces, bueno, está bueno, ahora ya está, se hizo realidad. Así qué que, lindo. que bueno, seguimos juntando. Hermoso. Bueno, nos quedan los últimos dos atletas, ¿se quieren presentar? <risa> ¿Sí? Yo soy Guadalupe Méndez. Bienvenida, Bien. Guada, ¿cómo estás? Bien. ¿En qué categoría competís? En trío y dupla. ¿Ansiosa? ¿Nerviosa? Las dos. Las dos, muy bien. Pero bueno, muy contenta, me imagino, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¿Qué edad tenés, guada? Once. Ay, ¿de qué, ¿Y desde qué edad practicas? Desde los tres años. Oh, claro, desde, desde los tres años, mira. Desde la panza, más o menos. Para Ella es hija de María. Ah, niña. Ah, mi me sí, Menina, bien. la a familia toda... en este caso continúa el legado. Claro, yo estaba, muy bien. Yo seguía compitiendo cuando estaba embarazada. Y oh, no sabía. claro. Estaba marcado su caminito. Me encanta. Y el único niño que nos ha visitado. ¿Cómo le va? Bien. No, no, no, no, no, impactado por lo que veo. Sí. Pero bueno, ¿cómo les va a dar vergüenza a la tele si son unos grosos Después se pegan esos saltos y esas volteretas y ¿sí? eso les tendría que dar miedo. No, y aparte lo ¿no? hacen de frente de tantos jueces. Claro, mirá y ahí si se van a poner todo. nerviosos acá. Claro, y acá Escuchame se ponen nerviosos ¿sí? Nervioso también de la competencia, muy ansioso, contento de viajar. Sí. sí ansioso. Contento. ¿Qué edad tenés? En dos, trece. 3, claro. 3, son, muy son muy chicos, son pero que. Eh, Mira, vamos a aplaudirles nuevamente <coughs> porque son unos topados. Han venido a representar este gran equipo, esta gran delegación argentina eh, que van a viajar. Sí bueno, le sí. quiero mandar, Vamos a decretarlo. A Ileana, que, que no pudo la acompañarnos profeta. hoy día, y a Ileana Dablo, que es la otra entrenadora que uh -huh. nos acompaña al Mundial. Estaba enfermo Y a Kevin también, que, Kevin. que está viajando. Y es importante este, recordar a dónde pueden hacer la donación, la gente que por ahí claro, está viendo sí. y que dice, bueno, yo quiero colaborar con ustedes, a qué SBU, a qué número, a qué cuenta, a dónde ahí está, meterse mira. para está el, la información. Está ahí, eh, Perfecto. ahí lo hemos Está encontrado. justo el alias, ahí, aeróbica Ajá. Y el CBU, bueno, 0000031. 0, 0, 0, 0, Más fácil, agarran el celular, Exacto. le sacan una foto una A esta imagen que están viendo ahí O directamente <risa> se meten al Instagram de Santi Maratea Que seguramente ya lo sí, siguen sí, Y él en sí. las historias tiene como el, el minuto a minuto De todo sí, lo que va sucediendo sí. Además uno cree que no suma y dice Uy, pucha, tengo 100 pesos No, suma todo, muchísimo Todo, no, todo, todo suma Todo suma, porque está toda la Argentina no pendiente de esto Y todos tirando para el mismo lado Podemos ayudar a estos chicos a, a cumplir su sueño de, de ir al Mundial. En Portugal nada más y nada menos. Gracias por venir. No, para gracias, nosotros es un placer gracias. enorme poder colaborar, aportar nuestro granito Exacto. de arena y visibilizar esta, esta situación desde aquí en nuestro programa. Así que van a, a ver, viajar. Está decretado. Es así. ¿es? Sí, vamos sí. A, a darles todas las buenas energías Entre y las todos, buenas vibras para que eso suceda. Por supuesto. Gracias, todos, chicos. Muchas gracias. Un gusto invitarnos. Muy lindo tenerlos Muchas gracias.